Hola, buenos días, Disculpe la molestia, y eh, bueno, como ve, estoy aquí disfrutando de este hermoso día. Bueno, yo tengo una canción especialmente para mi papá Dios, que se llama Celo de Dios, así que espero que lo guste. Lo hice justamente, especialmente para yo, y espero que un día entienda que nosotros sin Dios, no somos nada y a veces cuando conocemos más de Dios, cuando buscamos a Dios, nos da ese celo santo. Porque yo también, es celoso de sus hijos, no quiere, si sí lo quiere, no quiere compartir conmigo una idolatría. Así que a busca de Dios, hay que buscar de la presencia de Dios. Así que por esto hace algo de una forma muy distinta a lo que tú tú. Así que espero que le guste y, y escuche. Bueno, muchas bendiciones. Espero que le guste. Bueno, disculpen, es que me cuesta hacerlo así, si es complicado, ¿viste? Así que, veámoslo ya. Mm. Si sí, de Dios se va. Cuidando el templo del Espíritu Santo, purificando para ser santo, porque tú eres santo. El celo de tu casa me consume, por eso limpio mi vida, para que viva en mí. El celo de tu casa me consume, por eso limpio mi vida, para que viva en mí. Yeah. Cuidando y acuérdate siempre de nosotros, tu discípulo, que busca más de ti, que busca más de ti. El celo de tu casa me consume, por eso limpio mi vida para que viva en mí.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 Y entre nosotros no, nosotros cuidemos el templo de muchos males, el templo de muchos males. Yeah, yeah. Y entre nosotros cuidemos el templo de muchos males, tratando con buenas relaciones y alejando de todas tentaciones, de todas tentaciones.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 En ti diferente para buscar, solamente hacer tu voluntad, derramando de tu espíritu, derramando de tu presencia y de tu casa. gracias Señor, por ese ser santo, porque tú me cuidas, me haces fuerte, fuerte aquí, gracias a Dios. Gracias Dios. Bueno, es eso. Bueno, espero que le guste. Eh... Ah, eh, me llamo Matías Milano Barrios. Eh, tengo mi, mi YouTube. Y esto es de Tristia Vera. Eh, producción de producción Tristia Vera. Así que, y bueno, escribí esta canción para esto. Para hacer la voluntad de mi papá. Espero que le guste. Y bueno, muchas bendiciones. Hasta acá lo dejamos.